que estén muy bien y si no aquí vamos a, a intentar estar lo mejor posible, que este ratito de meditación sea muy provechoso, que logremos soltar todo eso que andamos cargando pesado, el pasado, las preocupaciones y que este ratito sea para nosotros y nosotras mismas. Entonces, les recomiendo que se busquen en este media horita un lugar tranquilo, un silloncito confortable donde su espalda se sienta cómoda. Entonces, ya que encontramos esa postura donde nos queda más cómodo sentarnos, voy a concentrar mi atención en ese punto radiante de luz frente a mí. Inhalo profundo y al exhalar, poco a poco, me permito a mí misma, a mí misma, apreciar, cumplir, percibir cómo estoy hoy. Al final de esta larga jornada de lunes. Cómo me siento. Cómo estoy. Apreciar. Todo lo maravilloso que este cuerpo me ha permitido hacer. Y todo lo que yo este actor en el mundo. He hecho. Así. Inhalando profundo. Es como un abrazo espiritual a mi propio ser. Exhalando. Viviadez. Contentamiento. Tranquilidad, y al igual que esa luz que labia tan serena, hoy, ahora, regreso a ese estado tranquilo, sintiendo. Poco a poco, el cuerpo y cada uno de los órganos de este cuerpo, volviéndose a sentir cada vez más relajados, tranquilos en calma. Sentí la grandeza del silencio. Después de tanta bulla, tanto ruido, el alma instruida de que la mente también se limpie y se concentre en esta experiencia de paz, de silencio, armonía. Por oh, como si ese sentido espiritual de lo que soy yo. Fuera despertando cada vez más, ayudándome a sentir la liviandad del en Este cuerpo es mi traje, mi vehículo para expresarme y actuar. Y yo, el alma, esta entidad espiritual, soy un punto radiante de energía sutil, luminosa, liviana incorporar aquí me visualizo a mí misma a mí misma como si estuvieras flotando tan serenamente en una barquita confortable en el medio del océano tan tranquila como si yo no tuviera peso la gravedad no surtiera efecto sobre el alma tan liviana tan libre y arriba de mí millones de estrellas cintillando haciéndome sentir una luz especial distinta única entre tantas otras luces que son las almas. Y volviendo a sentir. Que en realidad. Mi verdad eterna. Es que yo el alma. Soy. Paz. En esta barquita en el medio de un océano de luz. Vuelvo a sentir naturaleza original. De tal tranquilidad despertarse. Sentir mi corazón absolutamente en paz todo se vuelve en paz todo y está Completamente paz paz. Este océano de luz. Llevas lo tánico. Cada vez más cerca. De una fuente de luz tan pura, intensa, eterna. Yo, el alma, atraída como un mar hacia la paz suprema, del alma suprema. En esta barca, en este océano de tranquilidad. Percibo esa cercanía especial que hay. Entre mi guía supremo y yo. El alma eternamente pura, constantemente amorosa, y la alma más sabia de todas. El día espiritual del alma, frente a mí. Tan contento de verle sintiéndome la vida y sol. Queriendo percibir esta agradable paz profunda, su luz, trae claridad a mi mente, Donde toda la oscuridad, de la ansiedad y los miedos se disipan con tanta paz. Todo se vuelve luz, multicolor, radiante, especial. o en recibiendo ese amor tan dulce ese amor puro del alma suprema hacia mí y como guía supremo el guía verdadero Muestra que soy un Que soy capaz. De retomar las riendas de mi vida. Y sentirme. A cada segundo. Con cada pensamiento. En cada respiración. Sentirme. Anger. Sentir esa luz de amor. Ese ser poderoso, estable, libre, feliz, que es originalmente... Mi propia naturaleza, yo el alma cerca del confortador de corazones, viendo su amor, protegiendo al alma, andando el dolor. acompañándome, quitando las sombras de tristeza, remueve todo mi sufrimiento del corazón y me llena de una alegría espiritual. Un estado de satisfacción, de alegría, de sentirme contenta, contenta, porque vuelvo a entender lo que soy. Día supremo me lleva más allá del sol y las estrellas, más allá del sonido a este hermoso lugar, a esta dimensión espiritual. Donde yo pertenezco. Donde todas las almas. Somos originarios, El cielo. Nirvana. Parandante. El mundo de las almas. Es Hermoso espacio tan puro, donde rige una paz absoluta, donde el alma que soy es existe, soy. Una estrella de luz. En medio de tantas hermosas estrellas brillantes. Cada alma en su forma original de espiritual. Como puntos de luz. En el día sutil. Todo está en armonía. Cada alma. Tiene su propio lugar. Su espacio. Donde pertenece. Aquí. Somos miles de millones de almas. Y cada una. Es parte. Todas. En absoluta paz, cada área que reconozco su estado profundamente, pura. yo mismo. Estoy absolutamente limpio, cargado, lleno, feliz. En este mundo de silencio y total paz, Ya no necesito resolver nada. Soy, soy, Paz. Cada área es Paz. En el medio de todas, el guía supremo. Caliento de luz. Comunidad. Respeto, y haciendo que ese amor tan agradable, liante, puro, se vuelva un poder en mí. El amor que da esperanza. El amor que transforma. El amor que da confort. En este maravilloso espacio. El cielo. El hermano. Soy capaz de sentir un amor tan grande por cada alma en este lugar. Son semanas, las, las almas. Cada una. Tiene su rol que cumplir. Cada una. Tiene un papel. Aquí abajo. En la tierra. En el cuerpo. En este planeta tierra pero cada alma tiene su naturaleza original de paz que habíamos olvidado, confundido. Pero ahora, con estos nuevos ojos de experiencia, Puedo reconocer esa paz. ¿Tiene? A través de los ojos de todas mis almas hermanas, soy capaz de aceptar, amar y soltar el pasado. Cada vez. A ver que el destino es regresar al hogar, a ese espacio de de silencio, este papel que cumplo hoy Es por un ratito Que esta historia que atraviesa el mundo Es una escena más En una historia eterna Del tiempo Que yo Y cada una de las almas Somos parte de esa historia este drama del tiempo y que aunque quizás hoy se vea oscuro, el alma suprema, el sol de amor puro, está brillando sutilmente su amor para cada ser en este planeta. Y sentir ese amor fluir hacia quienes más lo necesitan, sufre quienes sufren hoy, quienes han dejado sus cuerpos repentinamente por el virus o por cualquier otra situación que la luz de amor del alma suprema guía cada alma a su destino de paz y que como esta enorme familia humana que somos regresemos a esa paz que cada criatura viva el alma de cada animal y planta, cada forma de vida, reciba esa paz también. El planeta entero vuelva esa paz original. Sentirlo. Desde lo profundo del corazón. Y con este dulce deseo amoroso. Esa esperanza. De paz. Poco a poco. Regreso. aquí. Ahora. Tenían teníamos ojos cerrados, no saben. Shanti. Bienvenidas, bienvenidos de regreso. para cerrar esta linda experiencia de los lunes. Vamos a leer un extracto de este libro que nos sale para hoy. Parece interesante esto que salió bien. Dice, las mujeres como servidoras. Dice, la comunidad en la que crecí. Este son historias, clases de nuestra directora que murió el año pasado sus 104 años. Entonces. Eh, se llamaba Daddy Yankee, entonces para que vean el contexto de lo que dice. La comunidad en que crecí no aceptaba que una mujer desempeñara una función fuera de la casa. Eso fue hace mucho tiempo y ya las cosas han cambiado, pero yo no esperé el cambio. Decía ardientemente trabajar para la elevación de la humanidad y eso es lo que empecé a hacer. Mi coraje nacía de la conciencia clara de mi identidad espiritual. En realidad, yo, el alma, no soy hombre ni mujer. Soy un alma, un hijo de Dios. Actualmente, dentro de una forma femenina. También conocía claramente mi meta y me preocupaba el cómo servir a los demás. El mundo nunca ha recurrido a las mujeres para que ayuden a resolver los problemas. En lugar de ello, se ha vuelto hacia las grandes autoridades, los eruditos y los poderosos. Y este ha sido un error crucial. El papel de la madre es despertar a los hijos con amor y prepararlos para el resto del día. Ella es su soporte. Ella los alimenta. Generalmente, es el apego a la casa y a los hijos lo que impide que las mujeres satisfagan su llamada ilimitada. Superar ese apego es un gran logro. Superar el miedo a lo que la sociedad dirá no es menos. Mi relación con Dios me dio tal poder interno que las convenciones sociales no me intimidaron. El espíritu era fuerte y así soportó todas las presiones e influencias externas. Porque a Adi la habían obligado a casarse y no la querían dejar salir, no la dejaban ir a meditar, entonces fue una historia muy interesante como ella pone eso también, el, el rol femenino en liderar al mundo hacia la paz.